Los celos no pueden ser sinónimo de amor. Más bien nos indican que es necesario deshacer un nudo que no está funcionando. No obstante, Roberto Pairo, en este relato, en el que Isabel solo lleva unos meses casada con Julio y duda de que aquello sea realmente el amor tal y como ella lo ha visto y se lo ha imaginado y leído en algunas novelas, una situación que se desvanecerá y que ella, y gracias a los celos que nunca había sentido, comprende igual que Julio, que los dos se amarán toda la vida, con todas sus fuerzas. Y ahora, yo creo que lo mejor es comenzar el relato. Espero que te guste. El verbo amar por Roberto Pairo ¿Por qué se casó si no amaba a Julio? He aquí una pregunta que se hizo ella misma muchas veces y a la que encontraba una vaga contestación que la hacía sonrojar. No ignoraba del todo qué motivos la empujaron a aceptar a aquel hombre, pero ya los creía enteramente banales. Con efecto, había llegado los 23 años y a pesar de su hermosura que era grande, a pesar también de tener multitud de adoradores, su corazón permanecía mudo y su espíritu no irradiaba aún ninguna luz que le hiciera sospechar la proximidad del amor, ya que no la existencia del amor mismo. De aquí... Una pregunta que se hacía incesantemente. ¿Existe ese sentimiento o esa sensación o solo se trata de una invención de los poetas que nada tiene de real? ¿De un pretexto de los autores dramáticos para conmover al público? ¿De un medio fácil de que echan mano los novelistas para amenizar sus obras? ¿O para salir de alguno de esos atolladeros en que suelen meterse, a fuerza de querer... ¿Dominar la intriga? Para hallar contestación a esta pregunta la bella Isabel observaba en torno suyo sin descansar un momento. Pero la verdad es que le sería difícil darse cuenta exacta de lo que pasa en el corazón humano estudiándolo como lo hacía, en los grandes salones. Allí donde cada uno lleva una careta y donde todos guardan sigilosamente sus cosas íntimas para que no las empañe alguna curiosa mirada o algún aliento envidioso o envenenado. Sin embargo, ese era su campo de acción. Único y solo porque su nacimiento, su educación y su riqueza la empujaban a las reuniones de lo mejor de nuestra sociedad donde el amor no es, en la mayor parte de los casos, sino una coquetería prolongada y de buen gusto, Después de largos estudios y de numerosas tentativas hechas para comenzar a amar, le pareció más que nunca que el tal sentimiento no existía sino en alguna imaginación acalorada y como mujer, cuerda y de espíritu reposado. Se dijo que, antes de entregarse a un hombre, debía conocer bien y a fondo las cualidades que le adornaban, así como también sus defectos. No falló alguna amiga casada que la hiciera perseverar en su propósito, relatándole veladamente las delicias indescriptibles del matrimonio, secreto mágico que Isabel deseaba ya descubrir, casi sin darse cuenta de ello. La curiosidad es una buena o mala consejera según los casos, y después de entrever... Ese misterio oscuro la joven pensó decididamente en casarse. Convencida de que el amor no existía, se contentó con elegir entre sus adoradores el que contase con mejores prendas físicas e intelectuales para hacer de él un marido estimado, ya que no amado. Poco tardó en decidirse y un bello día Julio Montenegro escuchaba de su boca la promesa de que sus deseos se verían cumplidos. Y así fue. Nadie olvidará las bodas de ambos jóvenes en las que reinó un lujo verdaderamente asiático pero en las que faltaba una joya de incalculable precio con que los pobres suelen engalanarse en situaciones análogas. El amor. Pocos meses después y cuando había llegado a conocer a fondo aquel misterio oscuro, la semilla señora de Montenegro estaba convencida de que el cariño que experimentaba hacia su esposo era el sentimiento que con tanto inco tratara de estudiar en otras épocas. La amistosa confianza que reinaba entre ellos, las íntimas y largas conversaciones, los besos furtivos y otras mil pequeñeces no menos agradables la tenían contenta, casi dichosa, así que no dejaba de decidirse de vez en cuando, no sin cierto júbilo y con pleno convencimiento, que eso era el amor y no otra cosa. Pero en algunas ocasiones tuvo que permanecer sola varios días y su imaginación siempre activa y despierta, imaginación de joven y de mujer, comenzó a mostrarle el lado oscuro de la cuestión. Sus caricias a Julio no eran tan sinceras como parecía. Su contento al volver a verle no era tan grande como debiera ser. Recordaba también que muchas veces entre los brazos de su esposo había pensado en otras cosas, ya que no en otros hombres. Después el marido no amado tiene siempre muchos infinitos defectos. Cuida demasiado de no ajar su ropa. Retarda su llegada donde está su esposa para quitarse el sobre todo y limpiarse los botines con el fin de no ensudiar las alfombras. Tiene mal genio por la mañana al despertarse, bosteza y se estira antes de abrazar a su mujer. Y luego no tiene esos solícitos y pequeños cuidados que tanto agradan en los días anteriores al matrimonio y de los que solía abusar. En fin, el marido es un ente ridículo siempre ocupado de su persona, y que no tiende a su mujer más que por egoísmo, porque le es útil para conservarle la ropa y para otros pequeños detalles semejantes, o no semejantes. Luego después ella leía, ella leía, mucho, y en todos los autores se encontraba explicado el amor de muy diferente manera, sí, pero explicado al fin. En Zola como una sensación, en Musset como un placer, en Dumas hijo como una ancla salvadora, en Lamartín como un rayo de sol, en Víctor Hugo como un éxtasis que acerca al cielo. Antes no había adivinado el de Marius y Cosette, pero ya comenzaba a comprenderlo, es decir, a desearlo. Gimpale y Di le parecían unidos solamente por el arte del novelista. Habían creído quimérica la pasión de Teresa Raquín, que la empuja hasta el crimen y a donde llega acompañada por su amante. Era mentira. Marion Delorme era mentira. Margarita Gautier. Era mentira, Fernanda. Sin embargo, comenzaba a decidirse que no se desagradaría experimentar ese sentimiento. Aún hasta aquellos amoríos casi sin huellas, amores de mariposa que nos cuenta Catul Méndez, no la dejaban sin cierta envidia. Sospechase, pues, el efecto final que debía producir ese estudio casi inconsciente, de todas aquellas lecturas hechas ya con más calma y con más seso, le nació el convencimiento de que aún no había experimentado el amor. A pesar de que estuviese casada y al mismo tiempo el que dicha palabra no debía ser borrada del diccionario por inútil, y lo que, es más, no cuesta decirlo, resolvió amar y ser amada, resolvió no morir virgen en ese sentimiento de que le habían hablado los clásicos y románticos y naturistas con igual convicción, aunque en diferentes tonos. Hasta entonces había vivido en cierto retiro, ya no frecuentaba teatros, ni bailes, ni paseos, contentándose con olvidarse de todo ante los brazos de su marido. Pero después de aquellas perniciosas o saludables lecturas, después de aquel deseo vago pero grande de amar y ser amada, ¿no? comenzó nuevamente a pensar que esas brillantes fiestas en las que reinó tantas veces por su hermosura y por su riqueza. Los muros de su espléndida casa le parecían estrechos para las nuevas ideas que bullían en su mente, que para su desarrollo necesitaban aire, espacio, luz. Julio no dejó de notar su desasosiego. —¿Qué tienes? —le preguntó un día. —Nada. —Me fastidio —contestó ella. Él se alarmó. Malo es que una mujer se fastidie cuando es joven y hermosa, y no solo malo, sino peligroso también. Así es que a los pocos días llevó a Isabel a un teatro, luego a un paseo, enseguida a un baile ella no cabía en sí de gozo. De esa manera podría buscar al hombre que la amase y que fuera digno de ser amado. Como consecuencia de este contento, de este inconsciente deseo de pecar, sus caricias a Julio redoblaron y ya pudo permanecer más tranquila. Él se engañó atribuyendo tales resultados a la desaparición del fastidio, causa única a su parecer del alejamiento de la joven y de su silencio triste y constante. Su alarma desapareció por completo y se entregó enteramente al amor a su esposa que aumentaba cada día. Sin embargo Isabel, cuando se acostumbró, a esa agitada existencia de millonaria que se divierte cuando pasó muchas noches entregada al baile hasta que la aurora se asomaba, curiosa por el oriente haciendo huir las sombras que no gustaban de ser espiadas por la luz, cuando... Ya pasaban a la categoría de aires conocidos las mil palabras de amor que le dirigían sus amantes de ocasión, mariposas que revolotean un minuto alrededor de una llama para ir enseguida a otra, cuando se acostumbró a esa existencia extraña que la llevaba de salón en salón y de teatro en teatro y pudo escuchar sin asombro los rumores nunca concluidos, sus conversaciones siempre variadas, sus galanterías ya vetustas pero nuevas aún, cuando en fin olvidó su pasajero agradecimiento hacia Julio, sus caricias para él fueron disminuyendo hasta que desaparecieron del todo. Él por su parte no muy fogoso, no muy enamorado tampoco, pero fiel y galante con su esposa, conociendo lo que valía y creyéndola incapaz de una falta, miró, es verdad, con cierta pena ese nuevo alejamiento de Isabel, pero ni le dio pena su importancia ni creyó prudente solicitar de la niña una explicación de su modo de proceder, suponiendo que esa frialdad sería tan pasajera como la anterior. Además, Iba a los bailes, se encontraba con mujeres hermosas y amables que escuchaban con placida sus galanterías, tan pronto dichas como olvidadas, y llegaba a la conclusión de que podía muy bien divertirse aún sin el amor de su esposa. En efecto, la señora graciosa rubia de encantadora conversación viuda desde hacía dos años se mostraba enamoradísima de julio comprometiéndolo muchas veces a que bailara con ella toda la noche en un principio no agasajó a margarita la viuda como le era posible hacerlo Dada las circunstancias, pero después, herido en cierto modo por la frialdad de su esposa buscando de alguna manera cómo vengar su amor propio, comenzó a hacerle decididamente la corte, cosa que ella no vio sin gran placer. Entre tanto, Isabel María también había encontrado nuevo amor, es decir, su amor primero. Era Reinaldo. Un hermoso joven de ojos internamente pensativos que parecía encontrarse fuera de su centro en aquellas reuniones bulliciosas bailó algunas veces con Isabel conversando con ella amigablemente y peligrosa casualidad, tomando en muchas ocasiones por asunto las historias del corazón. Ella comprendió que Reinaldo sabía amar. Y le propuso amarlo porque no era, como sus demás galantes, frívolos y tontos, sino que demostraba, además de su ilustración exquisita, ciertas delicadezas, ciertos cuidados que no se tienen infructuosamente con una mujer que se halla en las circunstancias en que se hallaba la joven. Él, Habituado a las conquistas de Salón no dejó de ver el efecto que producía y estrechó el cerco hasta entonces cada vez que se encontraba en un baile o una tertulia, era el primero entre los adoradores de la hermosa señora que se acercaba a ella, para prodigarla esos hábiles cumplidos que habían por fin llegado a turbar, su corazón virgen todavía. Cuando al retirarse en soledad de su aposento Isabel se examinaba, íntimamente el amor que en ella nacía para su adorador romántico no dejaba de mostrarse grande, inmenso, infinito, y entonces daba las gracias a los libros de todos los autores que habían contribuido a arrancarle la venda de los ojos. El amor existía, sí. Ese dulce sentimiento de que ella dudaba en otras épocas y era más dulce aún de lo que decían los poetas entre las notas de su lira de oro, más grato que el canto de las aves, que el perfume de las flores, que todas las armonías de la naturaleza. Oh, ella no podía ya dudar de su existencia porque los sentía latir en su corazón. Julio no sospechaba ni, remotamente, lo que estaba pasando. Se entregaba al amor de la encantadora rubia a quien encontraba también en los bailes y hacía caso omiso de su mujer que no le amaba. El fuego se extingue siempre que le falta combustible o aire. Y él creyó que lo mismo había sucedido con el amor a su esposa a causa de la frialdad con que era correspondido. Las cosas estaban ya en el punto peligroso, y el desenlace iba a acercarse. Si alguna mujer ha escuchado con arrobamiento las palabras de un hombre que jura amarla eternamente, si ha sentido agitarse entre su pecho su corazón hasta entonces mudo, si todas sus fibras se han estremecido extrañamente al oír el eco de una voz y al sentir la presión de una mano en su cintura, entre las vertiginosas vueltas de un vals. Si, olvidada de todo, con una nube en los ojos no ha visto ya, las gentes que lo rodean no ha oído los compases de la orquesta y se ha sentido trasladada a otras épocas y a otros lugares... Sí, a su rostro pálido aflauido raudales de sangre mientras sentía en todo su cuerpo una rara y agradable languidez. Sí, a la pregunta del hombre, sí, a su demanda de una frase de amor ha contestado con voz imperceptible ahogada su alma de placer, el «Sí, te amo, tan humilde y afanosamente pedido». Si ha contemplado ante sus ojos un porvenir de dicha inacabable y quizá un poco criminal, pero mayor por eso. Si ha estado a punto de abrazar a ese hombre a despecho de todas las miradas y a despecho también de la presencia de su esposo. Si alguna mujer ha sentido eso, ha estado en el caso en el que se halló Isabel cuando Reinaldo se atrevió por vez primera a hablarla de su amor y a pedir el suyo en medio de la alegría bulliciosa de un baile y mientras julio obtenía de margarita la encantadora rubia una nueva promesa de cariño ilimitado y constante himno sublime pareció a la joven aquella oda tan nueva para ella que entonaba a su oído el hombre que había hecho despertar su corazón mágica armonía que hasta entonces no le había dado escuchar, y que la turbaba hasta el fondo del alma con sus notas aún no sospechadas por ella, sublime acorde siempre repetido y siempre único en la lira del amor, pero que es también nuevo para una mujer que le escucha enamorada. Reinaldo se presentó aquella noche con una gloriosa aureola que solo ella veía. Con un atributo espléndidamente que la estremecía toda y que sólo ella veía, con deseos extraños, hambre de cariño, rabias de placer, él era el elegido, el adorado, el único, por lo tanto, entre todos los hombres que la rodeaban. Largo rato hacía que duraba su amorosa conversación, cuando él, Deseando sin duda huir de tanta curiosa e indiscreta mirada para abandonarse al cariño de aquella mujer, le dijo: Si es cierto que me ama usted, voy a pedirle un sacrificio. ¿Cuál? preguntó ella sonrojándose. Es imposible conversar aquí. Cada uno de los que asisten al baile es un inoportuno y curioso testigo que observa hasta nuestras más mínimas acciones. —¡Oh! —interrumpió Isabel, creyendo ya escuchar las mil habladurías de aquella sociedad selecta, los mil chismes de salón, que se iban a levantar alrededor de su nombre si llegara a chospecharse algo. Así continuó él, casi inmediatamente. —Es bueno que abandonemos este salón y vayamos a alguno de los gabinetes contiguos donde podremos hablar con libertad durante algunos minutos. Quedó convenido. Nadie sospecharía, la joven iba a fingir una ligera indisposición causada por el calor y salía del brazo del reinaldo, siempre dispuesto a acompañarla. Margarita y Julio habían conversado largamente aquella noche. En medio de la multitud bulliciosa, perdida la cabeza con los mareadores ritmos de la música loca también por aquel hombre, la única rubia le había hecho entera cesión de su alma, embriagada de felicidad. Él, dichoso por su conquista pero sin grandes emociones, algo frío bajo su aparente apasionamiento, escuchaba con tranquilidad las palabras de la joven. Y contestaba con esas frases, convertía que nunca producen efecto en la mujer que las escucha dueña de sí misma, pero que aprisiona más y más a la mujer. Sin embargo, todo aquel ruido y toda aquella pasión que nada reparaba ejercían alguna presión en el ánimo de Julio. Se sentía en cierto modo bajo el dominio de Margarita, y aunque aquella prolongada conversación llena de repeticiones, conversación de mujer enamorada que parece no disponer sino de un solo verbo, Aquellas miradas llenas de fuego, que temía fuesen vistas por su esposa, le causaban cierto disgusto, cierto deseo de terminar de una vez los desnudos hombros de la joven. Su opulenta belleza, su pasión desbordante, le prometían felicidad inmensa en un futuro no lejano. Le fatigaba que el abandono de Margarita, a quien nada importaba de los demás, temía estar haciendo un papel ridículo, pero prefería arrastrarlo todo antes que abandonar su, su fácil presa. «Te amo, te amo», repetía la hermosa rubia. «Y yo también te amo, Margarita», contestaba Julio con cierto desgano que irritaba aún más la pasión de la joven. «¿De veras?». —Pero tú no me amas como yo, que todo lo olvido por ti, que a ti me doy, que a ti me entrego, que soy tuya enteramente tuya. —¿Cuándo seré completamente feliz? —exclamaba él entonces respondiendo en voz alta a las ideas que despertaban en su cerebro las frases de la joven. —¿Y no lo eres ya? —¿No eres feliz al verme aquí ante todo el mundo bebiendo amor en tus ojos? —Extasiándome a tu vista, jurándote que ya no me pertenezco. Julio hizo un mohín con los labios, sus ojos brillaron, subió su sangre a su rostro y murmuró mirándola fijamente. —Algo más quiero. Ella lo miró a su vez. Una nube voluptuosa oscurició su vista y bajando la cabeza suspiró, más que dijo, lo tendrás. Y él Vuelto en sí de sus temores, queriendo dominar la situación, tomar por asalto el ridículo reducto, hacerse dueño absoluto de la plaza, preguntó con voz firme, ¿cuándo? Y Margarita, haciendo entrega de ella misma sin indecisiones, sin flaqueza, abandonándose enteramente a su amor, dándose sin condición alguna, contestó, siempre. Julio cayó. Desde entonces, durante largo rato, se sentía contento de sí mismo y aunque pensaba que iba a fallar a su esposa, le decía que ella lo había querido al herirle con su gracial indiferencia. Por otra parte, estaba demasiado contento de su suerte para parar mientes en tales ideas. Su conquista era de aquellas que jamás se abandonan, de aquellas que... Se ostentan con orgullo y que dan a los que las llevan a cabo cierto sello de irresistibles que les facilita el triunfo en otros mil combates amorosos. Sin embargo, y a pesar de su victoria tan completa y tan grande, continuaba en su silencio algo penoso, silencio ocasionado por una especie de turbación indefinible que produce siempre en los hombres la respuesta categórica de una mujer, ya sea favorable, ya adversa. Turbación que puede reprimirse merced a un gran esfuerzo de voluntad, pero que no por eso deja de ser demostrada, además aquel «siempre». De Margarita tan inesperado y tan vigoroso, le dejó en la imposibilidad de hallar respuesta inmediata. Por suerte, la mazurca que bailaban terminó en aquel punto. La joven fue quien se encargó de romper el silencio. «Hace aquí mucho calor», dijo. «Lléveme usted fuera del salón» y ambos pasando por en medio de las otras parejas dirigiéndose hacia una de las puertas que daban al patio. Margarita deteniéndose de vez en cuando cambiaba con algunos jóvenes o con sus amigas esas palabras que nada significan y que tan necesarias parecen en todas las fiestas de la buena sociedad». Con esta estrategia logró la hermosa mujer abandonar el salón cuando comenzaba la orquesta a ejecutar otra pieza de baile y cuando los jóvenes y las niñas acudían presurosos a enredarse en los giros de la danza abandonando los salones cercanos al principal. En uno de esos penetraron Julio y Margarita ansiosos de un poco de soledad y de silencio con el deseo de entregarse a su eterno y amable coloquio lejos de las miradas inoportunas. Isabel y Reinaldo permanecían aún en el salón. La joven no se atrevía a dar el peligroso paso, por más que lo temiera mucho. Además, no era muy práctica en eso de fingir indisposiciones, y temía fracasar en su propósito haciéndolo tan mal que todo el mundo sospechara, pero logró sacar fuerzas de flaqueza, y algunos minutos después de su esposo salía del sazón, apoyada en el brazo de Reinaldo después que su esposo había salido también del salón, sonreía con cierto aire de triunfador romano. Pero en el momento en que el ambiente de la noche refrescó su rostro, en medio del abierto patio... Toda su firmeza la abandonó y algo como un remordimiento fue a herirla en el fondo de su corazón como un aviso del cielo. Se detuvo un segundo. Pasó la mano por la frente y luego, como Reinaldo le preguntaba lo que tenía, hizo un esfuerzo. Su corazón fue dominado por la voluntad y entregándose en brazos del destino. «¡Vamos!» dijo con acento resuelto. Y prosiguieron su camino penetrando en una salita contigua al salón al parecer abandonada y sola en medio del bullicio de la fiesta pero apenas traspuso la puerta Isabel se detuvo y toda su sangre se agolpó en su cabeza acababa de ver sentados muy juntos en un arrullo inacabable a Julio y Margarita que olvidados de todo daban suelta a ella su pasión, él a sus deseos Furor inmenso experimentó la joven aquella escena le hizo olvidar de Reinaldo, cuyo brazo abandonó y absorta y muda, y hirviendo de celos en su corazón, no tuvo más ojos que para contemplarla, no tuvo oídos más que para escuchar aquellas frases dichas en voz baja como un susurro, como un cántico poético y embriagador que hacía latir sus sienes de mujer engañada. Su esposo, siguiendo con un brazo la cintura de Margarita, miraba sus ojos azules como las ondas de un lago tranquilo como ellas, y como ellas fosforescentes cuando la luz de la luna baja a besarlas. Y ella sentía algo, extraño en su cerebro, olvidaba todo lo anterior y parecía no tener nervios sino para experimentar la celosa sensación de que la vista de aquel cuadro la ocasionaba. Un segundo transcurrió en esa situación penosa. En esa contemplación que tanto la agitaba, luego, temblorosa de rabia, se acercó de puntillas a Julio, que nada veía, que nada oía, logrando dominarse casi por completo, dijo tocándole en el hombro. «Hace largo rato que te busco, estoy indispuesta y quiero irme. Acompáñame». Y miró, furiosa Margarita, que llena de rubor no sabía qué actitud asumir en aquella emergencia, pero ésta, sintiéndose mirada de ese modo, levantó la cabeza y con la frente ceñuda miró a Isabel con aire de desprecio y encono. Julio no sabía bien lo que debía hacer. Temía el desarrollo de esa escena y el de las que seguían estaba apesumbrado por su falta sabida ya por su esposa, y hubiera sido feliz logrando escapar de aquella casa de Margarita y de Isabel también. Esta, sin cesar de mirar a la hermosa viuda con sus ojos brillantes de rabia, le dijo cortésmente: «Supongo que la señora permitirá que mi marido me acompañe a casa, puesto que estoy enferma». Y tomando del brazo de Julio lo arrastró fuera de la habitación, Reinaldo había desaparecido antes de todo, si lo cual hubiese visto a Margarita sentarse en un sillón llorosa de rabia, como toda mujer vencida en lid de amores. «¡Él volverá a mí!» sin embargo, murmuró por fin, «Él volverá a mí». Y serenando se entró al salón donde bailó toda la noche Mientras el carruaje lo llevaba hacia su magnífica vivienda, Isabel y Julio no pronunciaron una sola palabra. Él, arrepentido, temblaba pensando en la escena que iba a ser actor según creía. La esposa haría un alboroto insufrible digno solo de mujeres del pueblo y hombres de baja estopa. Y cuando llegaron a su casa sus celos heridos en lo más profundo harían de ella durante semanas, pero aún meses la más insoportable de las mujeres. Pero, mirándose hasta el fondo de su corazón, se sentía culpable y hallaba razón a su esposa, a quien había faltado indignamente. Ella pensando en todos los acontecimientos de esa noche, estudiando la casualidad que le había detenido en la resbaladiza pendiente sirviéndose para tal resultado de una falta análoga de su esposo. Recordando aquella escena de amor que había ido a turbar casi sin derecho porque era culpable ella misma, reprocediendo en su imaginación la belleza de su rival y el aparente amor de Julio, Sentía en su corazón tal mezcla de celos, de arrepentimiento, de encono y de rabia, que sus ojos se llenaban de lágrimas mientras sus manos estrujaban los almohadones del carruaje. Después había sido tan rápido, tan imprevisto su modo de proceder aquella noche, que no podía menos que preguntarse si había alguna causa oculta que la empujase, y no sin cierto placer, —Comprendía vagamente que su corazón albergaba un nuevo sentimiento, del que era causante su marido. Por fin llegaron a la casa, subieron la escalera, ella del brazo de él, pero sin mirarse, sin decirse una palabra, mudos como con miedo. En el vestíbulo Julio quiso separarse, ir a su habitación, dejar sola a Isabel, Huyendo de sus recriminaciones, pero ella con voz temblorosa. «Acompáñame», dijo llevándola hacia el otro extremo, a aquel saloncito tapizado con papel de color rosa en que habían pasado tan largas horas en otro tiempo, cuando ella creía amarlo. Y en cuanto estuvieron allí sin temor de miradas inoportunas, la hermosa joven se arrojó en los brazos de su esposo, exclamando entre lágrimas y risas, con frenesí, verdaderamente inesperado para él. —¡Oh, te amo, te amo! Y luego, mirándose en sus ojos. —No sabes, añadió, estoy celosa, muy celosa. Es necesario que me jures amarme siempre, siempre, siempre a mí sola. —No quiero que te separe nunca de mi lado, ni que quieras a ninguna otra mujer, ¿lo juras? —Sí, júralo, de ese modo seré feliz, feliz, muy feliz. Él, atónito, desconcertado, como el hombre que, bajando a escuras una escalera, crea un hallar otro escalón y se encuentra en tierra firme, al presenciar algo tan diferente de lo que esperaba permanecía abrazado a Isabel, sin saber si estaba soñando por fin logró reponerse. Te juro amarte siempre y a ti sola, dijo entonces con verdadero apasionamiento. Y ella, enamorada, enloquecida, lo hizo sentar junto a él. Comenzó a contárselo todo a su lado, desde sus incredulidades de niña hasta sus convicciones de mujer. ¿No sabes? Añadió, me propuse encontrar un hombre que me amase y a quien yo amara. Poco me importaba de los medios, no los busqué, no los elegí. Corrí los salones buscando a uno a quien dar mi corazón entero, sin restricciones, sin tibiezas. Por fin los celos me lo han proporcionado y el hombre que amo es mi marido, eres tú. Él no cabía en sí de gozo. La imagen de Margarita se desvanecía poco a poco en su cerebro, como las figuras de una linterna mágica que fuese apagándose gradualmente. Y la conjugación del verbo eterno, del verbo amar, comenzó de nuevo en la soledad de aquel saloncito, cuyos ecos no repetían desde largos meses el susurro de un beso, el arrullo de una frase apasionada. Te amo. ¿Me amas? Nos amamos. Fin.